Voy a devorarte como animal, okay. si no te venía yo te voy a esperar, okay. en mi camino. So I put up on the ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Damos el silbatazo inicial para 70 minutos y lo que la producción para hablar de lo que más nos apasiona, el fútbol, el fútbol regio, tigres, rayados, rayados tigres y lo que pasó ayer en, en Canadá con la selección mexicana. Compañeros, me acompañan Mario Rodro e Incha. Abrimos con Incha. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Excelente. Muchas gracias, mi eh, Chuy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a, a Rodro y a, a Mario que nos acompañan el día de hoy. Pues sí, hay mucho de qué hablar. Lamentable lo que pasó ayer con la selección, lo que pasó también contra Estados Unidos. Yo creo que tres partidos perdidos contra Estados Unidos, hay mucho que lamentar, hay muchas cosas por hacer, en riesgo la, eh, la clasificación. Y pues de esto y mucho más tenemos que hablar. Rodo. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches. Muchísimas gracias de estar aquí de nueva cuenta en Desde la Barra para Aficionados, muy contentos. Hay mucho tema que tratar, el tema de la selección mexicana, de la decepción mexicana. Porque prácticamente el día de ayer se les enfriaron hasta donde les platiqué Y de plano perdieron el partido contra Canadá Una derrota que duele muchísimo por la posición en que se está viendo la selección mexicana Puede peligrar el pase directo, sí puede peligrar con lo que viene y estaremos platicando más adelante Mario, ¿cómo estás? Buenas noches gente, como ya lo comentan los compañeros Muy lamentable lo que está pasando con la selección antes de entrar de lleno a los temas, me gustaría que la gente que nos sigue empiece a compartir, empiece a seguir esta transmisión y por favor sigan con, con el apoyo a este programa. Y pues entramos de lleno a la información. Este, lamentablemente la selección mexicana otra derrota más. Y pues no se ve por dónde, la verdad, hay un cambio. No sé qué opinan Mire, ustedes. Mire compañeros, lo platicamos el programa pasado la selección mexicana iba a afrontar dos de los compromisos más difíciles de la eliminatoria contra Estados Unidos y contra Canadá y más que nada viendo cómo la selección mexicana va en picada funcionalmente hablando porque de un momento a otro a la selección mexicana se le olvidó cómo jugar se le olvidó el esquema se le olvidó que tenía que anotar goles ir al frente y ahora estamos viendo un panorama complicado ¿por qué? porque pierdes dos partidos de manera consecutiva contra Estados Unidos y contra Canadá, vas a jugar contra Jamaica el siguiente partido de visitante y también vamos a tener ahora que ver también las combinaciones de resultados. Ahorita México está en el tercer lugar de la, de la calificación por diferencia de goles y como lo comentábamos ahorita fuera del aire, Chuy, el gol que anota México en el minuto 90 de HH puede ser funcional para que México pueda avanzar al mundial. Yo lo subí a las redes y dije... Voy a terminar ese comentario. Ese gol de H H que mete ahí en el partido ya casi, casi a, a, a punto de final, a punto de finalizar el, el partido. Ese, ese gol, ese gol nos va a salvar de ir a repechaje. Ese gol nos va a salvar del repechaje y lo estoy, lo estoy, lo voy a apuntar y lo voy a apuntar con pluma, con sangre. Ese gol nos va a evitar ir del repechaje. La, el, la, lo que vale ese gol, van a ver. ...al término del proceso... ...que va a ser muy importante el gol de HH... ...por la diferencia de goles... ...de Ojalá mí se sí. acuerda... ...ojalá y sí carnal... ...ojalá y sí porque... ...sí es bastante triste lo que está pasando con la selección... ...yo creo que nadie de nosotros esperaba... ...caer en este punto... ...sobre todo en un proceso en el que esperábamos que el Tata Martino... ...tomar... ...llevara al equipo... ...a un nivel más alto ¿no? ...ahorita en la CONCACAF... ...y estar a estas alturas... Eh, ...esperando también qué hacen los demás equipos... ...y esperando a no caer en, a, en un repechaje... Pues yo creo que es bastante triste, ¿no? Sobre todo tres, tres partidos contra Estados Unidos perdidos en el año. Vamos aquí ver, aquí lo preocupante del asunto es que México de, empezó a tener un bache en el momento más crítico de la eliminatoria que estamos hablando, que es a la mitad. Sí. ¿Por qué? Porque eh, pierdes contra Estados Unidos y contra Canadá, que eran que quizás eran derrotas que pudieran estar eh, presupuestadas en el en el en, en en todo tu proceso. Increíblemente presupuestadas, porque no, presupuestadas. no se debe. Pero... No debe. También ves cómo México ha jugado de local contra Jamaica, contra Canadá. La única victoria holgada fue contra Honduras en el Estadio Azteca. Pero de local México no ha sido ese equipo imponente, ese equipo que, que, me, que impone respeto. Que manda, el equipo que, que, que manda. manda. Y luego también, no se nos olvide, compañeros, que vas a jugar contra Jamaica el, el, en enero y luego te vienen dos partidos de manera consecutiva de local, pero no, van a, pero no vas a tener público por el tema del grito. Un aplauso a toda la gente que, que hizo que no pudiera haber Que eso, que eso también te puede, te puede Ahí las imágenes, te puede jugar en contra. ¿eh? Las imágenes estamos viendo, eh, de verdad, digo... Tú puedes estar en tu casa, pero nada más de ver las imágenes, te da frío como estaba en Canadá. ¿eh? No, no, estaba frío. A ver, y luego ver, con ve el 1-0... ¿Ves los errores de Ochoa? ¿Ves los errores de Arauco No, yo la creo... Que, lamentable, ¿eh? Yo que creo Uruguay que no puede haber una barra o a, algo que te justifique el decir, no, es que justa, jugamos con, con menos 9 grados. Oye, eres profesional, digo. Chucky, Chucky juega en, en Italia a diferentes temperaturas, pero yo no yo no veo que Italia sea un lugar caluroso. Entonces son profesionales, no puedes, no, puedes, no puedes decirme, ¿sabes qué? No, es que estábamos a menos 9. ¿A poco, con todo respeto, ¿a poco los jugadores de Americanos te dicen, no, no podemos ir a Búfalo porque allá está a menos 14 y luego nos vamos a Green Bay y luego no, pues ahora nos vamos a Dallas donde está el... No, pues no se puede, no puedes justificar una derrota. Ahora que se está volviendo algo muy normal, que México pierda con Estados Unidos, ahora Canadá, que todavía Canadá está más... Estaba más en pañales, por favor. Y también hubo... hubo hoy hoy se un comentario a alguien de de, de los de las eh, televisoras importantes y decía, es que no, no, sé, no, no batallen, mexicanos. Vean el roster de la gente de Canadá donde juega. ¡Ah, caray! Y tiene tres, cuatro jugadores en Europa, Canadá. Y México también los tiene, nada más que tú ves cómo juegan estos jugadores europeos, que así les llamamos nosotros, y oye, así se agarran el... Este, agarran el mando del equipo ahorita, ahorita comentábamos fuera del aire también lo de Conmebol que México a lo mejor estaría peleando un poco más en frente a los, a los sudacas, se puede decir los sudamericanos ¿no será que también Jamaica Canadá, eh, Honduras ya también ya tienen ese plus, ese extra de jugar contra México por eso a veces nos dan grandes, pues es esos que grandes esos grandes sustos yo, eh, porque hay motivación jugar contra prácticamente todos los seleccionados son europeos Ahí está el gol de Acheche, que por cierto, yo le dije, ese portero parece todo menos portero. Pero jugó muy bien, eh, jugó pues, muy no, bien, no, tiene sí, mucho físico Pero parece todo oficio? menos portero. Es pues el pare. guardia del, de la preparatoria. Mira, <risa> si, usted, si ustedes analizan los partidos de la selección mexicana en la era del Tata, México siempre juega bien contra equipos importantes, contra equipos contendientes y contra equipos que son ligeramente inferiores, siempre se pone, a, siempre se pone a, de modo, se pone a pecho. Aquí desafortunadamente México cae en un momento importante. La moral del equipo está... No está quebrada, pero sí está desgastada. ¿Por qué? Porque... Ya, empezó a, ya empezaron a haber dudas en el proceso del Tata Martino. Pero bueno, y ahorita Hincha eh, hizo un comentario fuera del aire. ¿Terminará el Tata el proceso? ¿Tiene que? que sí, pero sí. muchas sí. veces el mexicano por impulso toma, toma decisiones. ¿Viste la declaración que, que se aventó el Tata después del partido? Sí. O sea, él está es que campante. Sí, eh, eh, o sea, chico, uno chico, está enojado y él activó, está... Claro, o sea, es, es lo más preocupante. El señor está muy tranquilo. O sea, Parece que no le preocupa el rumbo que está tomando la selección. Y todos los mexicanos, oye, con, con colitis, con dándonos las sí, críticas del sí, sí. coraje por lo que, el papel que estábamos viendo ayer. Oye, yo creo no es posible ver a la selección haciendo estos papelones que vamos a terminar jugando contra Bolivia. No sé, como dices, en el caso de que Hola. haya, exista un repechaje contra... No, de, no si, si vamos contra Bolivia, no, olvídate, si vamos contra Bolivia, cualquiera... De ahorita del cono sur, no, bueno, no, nos va. Ya, a, no, ya lo vivimos, pero no, en pero 2000, no vamos, contra, compañeros, dijiste, pero vamos. Con, contra Nueva Zelanda. Ahí. Ya, ya con, lo vivimos en su momento, Oceanía. en el 2014, en el repechaje, cuando entra Miguel. Bucetich y entra el Tuca, y hicieron ahí una serie de, de, de bomberos para rescatar el barco, que luego ya toma el, el, el timón, el piojo. El, el piojo, repechaje lo golpeó el, el piojo, era ¿no? Era sí, el sí, re sí, el sí, repechaje lo golpeó el, el piojo. piojo. El, sí. Que ganamos como 4, 6, 6. Pero ahí está la preocupación en que no es, en que... Siendo con CACAF una, una, una confederación débil, hay que decirlo y con el debido respeto que, que tiene Jamaica, Panamá, Costa Rica, Honduras, es una, es una confederación débil y México está batallando, estamos con el Jesús en la boca ahorita a, me, a mediación de la, de la eliminatoria y no sabes cómo vaya a reaccionar México de aquí al final. ¿Por qué? Porque vas a jugar contra Panamá de, de, de local, vas a jugar contra Estados Unidos, contra contra Costa Rica, pero vas a tener dos partidos que no vas a, que no vas a tener público, eso quizás a lo mejor para, la, para, la, para el equipo mexicano puede ser un alivio porque no se va a presentar el grito pero ojo señores el partido donde regresa la afición al estadio es eso. contra Estados Unidos ya no voy a tener que estar en boca de todos porque viste que eran de Jesús en la boca. Ya no a y el detalle es que lo, lo, de, hablando local, México ya no es el gigante con CONCACAF no es. que veíamos no, antes. No, en, y es que eso es lo que, lo que más no. le duele a los mexicanos, yo creo, es lo que más le duele en el orgullo, de que ya no somos el gigante con cacao por culpa de un proceso que no se está este, haciendo este deberían. Este era el verdadero gigante de con CONCACAF. Yo exijo que venga Esta tu camarera de la selección mexicana. Ahí está. El... Mira, ahí estamos viendo la gráfica. Eh, Canadá está en el primer lugar de la, de la calificación con 16 puntos, 4 ganados, 4 empatados, 0 perdidos. Invicto. Estados Unidos lleva 4 ganados, 3 empatados, 1 perdido, 15 puntos. Luego está México con 4 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Pero aquí lo, lo importante es: de esos 4 ganados, ¿cuáles partidos han convencido a la gente? No, pues no. Solamente el único que yo recuerdo es, el, es contra Honduras. Pero ahí en fuera, contra Jamaica, le ganaste en el último minuto jugando en el Estadio Azteca, empataste con Canadá de, lo, de, de local, le ganaste a Panamá. Es que en... lo que me digas, México, aunque pase lo que pase, no debemos estar batallando contra, contra Panamá, contra Costa Rica, no podemos La eliminatoria tienes que pasar Ahora, caminando, pero, señor. No ahorita, ahorita, hicieron ahorita hicieron un comentario. Ahorita hiciste un comentario. No podemos estar batallando. La realidad es que estamos batallando, estamos sufriendo... Y no se ve para, no para cuándo, no se ve un, un, un panorama eh, que pasa, alentador, ah, ah, alentador. Al, algo que, ve, ve, que, que se vemos de equipo, a largo plazo. Que Deberíamos grabar antes de que entremos al aire porque hay mucha información. Este, veíamos, o sea, ves, ves cómo se plantea el equipo, es como, lo vimos allí en la cancha y, y la verdad yo decía, ¿es en serio la selección mexicana? O sea, ¿esto es la selección mexicana? O sea, no yo no veía tres, cuatro pases, que se hilaban. Ahora me dices, es que está bien frío, mira cómo le filtra, ¿no? le Oye, ¿cómo? A mí me, me alerta mucho el, el, el, la situación de que entra el Piojo Alvarado y es cuando mejor, el, el equipo mejor se ve. Bueno. ¿Qué está pasando con estas convocatorias? Yo creo que estamos forzando todavía mucho. ¿En qué minuto entra casi, el Piojo Alvarado? En 72. Entra en el 72. Y, y ya hasta ves? el 72 es <ríe> cuando <ríe> México tiene su primera ocasión de peligro. Y se les olvidó que México iba perdiendo. Y, se, y ya se pusieron las pilas hasta el minuto 85 Cuando mete el gol HH Y dijeron, ¿sabes qué? Sí podemos darle la vuelta a esta cosa sí, Cuando ya, yo cuando yo ya yo el partido sí, está completamente Hay convocatorias muy forzadas de, de los jugadores que están jugando en Europa Para mí, eso, hay, hay jugadores que realmente No tienen por qué estar El portero, el portero no tiene por qué estar Ochoa, Ochoa Está muy forzada la convocatoria de Ochoa por, Al okay, okay, okay, okay, que okay. quieras poner, hombre Sí, el, el, sí, eso el estamos de acuerdo, es, digo. El, bueno, es que no, <coughs> no, nadie dijo, nomás. Sí. Sí. Bueno. él que tiene que cumplir con, con acuerdos publicitarios. Sí. Entonces, bueno, y todo el mundo ha dicho, hay jugadores de selección. Bueno, ocho años de selección. A final de cuentas, pues ya tiene su historia en la selección. Bueno, también nos enfrentamos a los caprichos del Tata, sí. porque no convoca a ciertos jugadores que deben de estar en la convocatoria, le no. hace el, chichari, el chicharito, espérate, le hace el chicharito. Te difiero con eso porque eso pasa cada convocatoria. Cada técnico tiene... Sus jugadores, es como cuando estaba Manuel La Pero, fija, pero, pero sus, fíjense, sus, ¿por, qué, ¿por qué el chicharito lo vetan de la selección? ¿Por ese tema eh, de la fiesta que se fueron con, las, con, las, fue con las amigas de caderas Ahí candentes va, y pero que pero no sé pero qué. Pero Son jugadores, a veces decimos, pero, no todos son de selección, no, pero son, son jugadores de selección, pero no, pero ¿o son pero no, los no amigos se olvide técnico. De técnico? Nicho, Nicho, Nicho. O son jugadores que ponen la misma ah, federación. Caray, un saludo hecho que les está viendo, hay chicharito lo dijo, ¿no? hay muchos compromisos que se mueven. No se les olvide. Que, que en ese grupo estaba el Chicharito, estaba HH, estaba Layun, estaba Héctor Moreno. Y el único, y el único que está fuera de la, de la convocatoria es el Chicharito. Porque todos los demás se acercaron con el Tata, arreglaron los problemas y, están, y, y, pueden, y pueden estar convocados. Eh, lo que pasa es que Tar, Chicharito... Carlos Vela Espérame, tiene nivel ahorita para ah, ir a la eh, selección. Ahí va. Dos, son dos jugadores que estamos hablando, Carlos Vela y Chicharito, que podrían hacer la diferencia de la selección. Ajá. Chicharito está dedicado a otra cosa. O sea, Chicharito está en las redes, él es un jugador que le gusta mucho jugar Fortnite o no sé cuál otro. Entonces, él, a él ya lo perdimos a Chicharito. Él está haciendo dinero en otras cosas, ya no le interesa tanto la selección. No le interesa y no le interesa el fútbol. Carlos Vela, ese es, ese es otro rollo porque todos sabemos que él dice, yo, mi trabajo es el fútbol. Y le dices... ¿Y qué te pareció el juego del Barcelona el Madrid? Ah, no, yo no veo fútbol, no, Es que no fútbol, me gusta el fútbol. Entonces, yo lo que hago es que... Es un yo pecho no me... frío, Carlos sí, es un o pecho sea, frío. Sí, bueno, ¿para qué te lo traes también? Entonces, en entonces, para Mario. Qué, entonces, ¿para qué los convocas si realmente su, su, su, su mente ya está en otra cosa? ¿Quién falta en la selección ahorita que injustamente no está convocado? No, pues yo creo que esos dos. Sí, pero no... Hasta ahorita si uno son... son ellos dos. Eh, bueno. eh, Podemos argumentar el caso del Chicharito, que es es mejor de lo que está ahorita en este momento en selección sí, mexicana, sí, creo sí. yo que sí. sí, sí. porque Raúl Jiménez sí, es, el, es el mejor delantero que tenemos en la actualidad, sí. es el que la está en rompiendo, activo. pero desde que regresa de la lesión de la cabeza… Sí. Todavía le piensa, todavía le duda, sí, todavía no es entra. Eso, sí, Antes, todavía, él no está al 100%. Y nuestro pobrecito Chucky, que cada vez que, puede, que va a la All selección... Le le una, le una, una, le el absurbida. Chucky ahorita en este momento está, está, tiene la mente en, en arreglar la situación para salir del Napoli y buscar otro equipo. Le vendría Pero, muy bien, sí, que le, bien, que le Compañeros, ¿Qué, qué dicen las redes? ¿Qué está la gente que nos sigue? No sé, venga, eh, en los comentarios, de toda la gente bien. que nos está viendo. Para, para empezar, muchas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en la, en la y si transmisión. No compartiendo, compartir, que compartiendo compartir. Compartir, etiquetar a tu amigo. Y si a a le va la selección, el que le va al Atlas también, a to, al que sea, tú etiquétalo para que esté viendo la transmisión. Saludos a Víctor Daniel Pérez, dice, ojalá vaya al repechaje para que se pongan las pilas los de la federación. Ahí es donde está el problema, dice Víctor Daniel. No, Víctor, no, Víctor, para que te lo pones, dale. Ever Arguello, Ever Arguello dice, éxito, Mario. Bendiciones, bendiciones para ti también. Carlos Macías dice a quién le importa la selección. Hablemos de lo importante que es el Monterrey Ahorita Monterrey. Tamaleado, Tamaleado, para el pechaje, pero bueno. Dice Ever Franco, cuando anuncian al cuando anuncian al Tuca en la selección. Ahora sí lo quieren para la selección. Ahí está, no lo quieren para ti, pero lo quieren en la selección a la selección a salvar el barco. Nieves Ruiz dice, saludos a Mario de parte de todo el HU. Hoy sí, tienes porra, visitario. Mario. Gracias, Hoy hospitalio sí hospitalio nos dijiste que sí. ibas a estar aquí. Saludos a, a Sofía, saludos, saludos a Enrique Salas, a Celso Art Pérez. Saludos, Luis Mi, Santillán Saucedo. Saludos, compadre Lobo. Gracias compadre. Miriam Un Barrón, saludos, saludos, saludos, chicos. Oscar saludos. Lumbreras. Saludos a, a Oscar Lumbreras, saludos a Miriam Barrón. Pedro García, oh, el técnico, de operación de la el piojo Herrera, ¿no? ¿Para qué quieres que se haya Sí, yo, sí, no? sí, una vez, antes de que empiece la liguilla, llévenselo. una vez, antes de que empiece la liguilla. Mira el tema, el tema no lo de la convocan. selección. Es mexicano, Bigón, y, y no lo están convocando a la selección mexicana. Mira, el tema de la selección mexicana ahorita está tan caliente. Aquí no, me pusieron ¿Qué a piensan? pensar que si Vigón era extranjero, yo no. O sea. El tema de la selección mexicana está es tan, tan caliente. Es tío, Luis. Y está la frustración dentro del equipo. Con, con, con los jugadores que to, que, to, que la gente siempre va a buscar o siempre busca un culpable de, de, de esta situación y pasa acá, aquí en Monterrey pasa en Tigres pasa en, pasa en la selección mexicana el tema del Chaca Rodríguez que es atacado por una por un pseudo aficionado en redes sociales lo amenazan de muerte amenazan a su a su señora esposa el Chaka. y al te, y al Chaca Rodríguez ah mira ahí lo tenemos ten, teniendo un pecho frío una, un carácter, eh, un temple importante, no se gancha con el aficionado y le responde de una, de una manera Yo, importante. Ahí, ahí va, ahí les va. Y ahorita los hicimos otra vez fuera del aire, antes de entrar aquí. A ver, ¿por qué si los jugadores, digo, como aficionados que somos, ¿por qué si los jugadores son muy herméticos, ya cuando están este, en las mieles del triunfo, y, y ellos, y muy pocos jugadores tienen redes sociales, ¿Por qué hacen eso de atacar? O sea, el Twitter del de Chaca Rodríguez es meramente de su religión. Pocas veces sube, o, o su, se sube él así, gracias a Dios por el, el triunfo. Todo se lo dedica al señor porque es parte de su religión. Este, y lo atacan. O sea, de por sí tenemos, no tenemos casi contacto con jugadores. Y hay, hay pocos, por ejemplo, Guiñá que sube a sus redes sociales. Al, y luego todavía lo atacan. Atacan a la esposa. Con una sarta de barbaridades que no, que no son para, para estarlas repitiendo. Ya se metió en problemas el señor, porque CEMEX ya hizo ya lo hizo, ya se metió CEMEX y la policía cibernética. ¿Qué necesidad hay de esos canales que tenemos pocos, verdad, para poner, tener contacto con jugadores o con personas de los clubes? Los, ten, los tenemos a la borda por meterte con él. Oye, es su trabajo, es su chamba, hay, hay que respetar. que, que, que hizo... Eh, la directiva de Tigres, para, con respecto al tema, dio su postura y dice, el Club Tigres rechazamos tajantemente cualquier manifestación de odio, violencia o amenazas hacia los jugadores por el desempeño de su profesión, por lo que manifestamos toda nuestra solidaridad a Luis Chaca Rodríguez ante los mensajes que ha recibido en sus redes sociales. La violencia no cabe en ningún espacio de nuestra sociedad y mucho menos en una actividad deportiva en la que se representa a la selección nacional. Estamos trabajando junto con Meta para compartir las herramientas y mejores prácticas que ayuden a mantener seguros al jugador, a su familia y al resto de nuestros planteles en Facebook e Instagram. Miren, lo, lo difícil de la situación ahorita es que ya se está empezando a regularizar este tipo de situaciones, porque ahorita pasó con el Chaca, pero no, pero no olvidemos que hace poco pasó con, con Hugo González, que se metieron con su familia. Señores... La, los jugadores tienen su profesión, tienen su familia, tienen su vida. Hay que saber separar, hay que saber diferenciar del, del, de lo que es el fútbol y lo que es la vida personal. Porque al final de cuentas, uno como persona, vivir con este tipo de situaciones te, te desgasta, te frustra, te enoja y sales con miedo a la calle. Las, los jugadores pasan también... Es como tú, como tú, como tú. O sea, pueden que, que alguien, se le, alguien tenga en el, en igual, el hospital momento? O sea, exactamente. No, yo, tristezas, alegrías. Yo, la, uh -huh. yo etiquetaba siempre dos clases de jugadores: hay jugadores sentimentales y jugadores que siempre te rinden igual. Pero no sabes, o sea, eso es al interior del club como tú lo ves. Yo siempre decía: Ramón Ramírez. Ramón Ramírez es un jugador que si se peleó en su casa, tú lo veías como, como corría en la cancha, como agachaba la vista. Dices: Este pelado trae broncas en su casa. No, ¿es en serio? Tú lo veías, no te rendía igual. Algo tenía que pasar en su casa para que, para que él no rindiera. Y tenías a, a, a Fabián Stay, que pasaba, que pase lo que pase te daba el mismo rendimiento. Uh -huh. Pero son eh, situaciones con las que creces como persona. No, y lo comentaban ahorita muy bien ustedes. Este, no es la primera vez que sucede. Ya, ya pasó también con Hugo González en la final ah, de sí. América Monterrey, también con Jorge Sánchez el día que abanica la pelota. También recibió amenazas, incluso se meten con el con el hijo de él que venía en camino. es cuando en el, en el, en el clásico la, varias, la, la, la hace... O Sacamos en el fanatismo que rebasamos esa línea tan frágil tan que cercana. es meterte a Pero la fíjense, a amenazar a fíjense alguien. Fíjense cómo siempre tiene que haber un chivo expiatorio, siempre tiene que haber ese jugador que ¿Qué? tiene que... Que eh, rom, eh, pagar los platos rotos, porque incluso lo, lo vivimos aquí en Tigres, lo vivimos en Monterrey. ¿No se acuerdan en Tigres, Chucho Lalde, cómo lo traía ah, la afición? Sí, sí. Friegue, friegue, friegue. Monterrey, ¿cómo lo trajeron? Nada cómo, más cómo, yo cómo, no. ¿Cómo trajeron a, a, a Oscar Daúd? ¿Cómo trajeron en Monterrey a Miguel Ayun, que también estuvieron friegue, Nada más quítame de los... la lista, eh, Daúd. Todos los demás tienen justificación, pero de no. eso es. Sí, al te cuenta cuenta que hiciste e, ese, que mi estómago se hiciera así Voy cuando dijiste Oscar AUD. No hay nomás, quien defienda. Un gran abrazo, Que estés No hay que con, con todo el cariño. Ese gol es de no No hay quien defienda en Tigres Araúl por que Ay, mira, se me puso la piel chinita, viejo. Al igual que si usted que me está viendo Ulises, Jorge Campos. Ya era mi ídolo hasta que vino a Tigres. No, no, no, no, no. Se acabó Jorge Campos en Tigres. Pero si ir. se fijan, es algo que, que, es, que es constante. Todos los, todos los, los clubes tienen a su, a su chivito expiatorio que lo traen hasta que no hasta que no se va del equipo o hasta que lo truenan. Es correcto. Sí, es cierto. Porque incluso sí. con Monterrey lo vimos con Hugo González, lo vimos con Avieles Hurtado, lo vimos con Miguel Ayun, que también los traían de, de su puerquito. Bueno, pero, pero ahorita quién traemos los rayados, aquí traemos. Espérate, pero Miguel de... Ayun, mis respetos. Miguel, Miguel Ayun lo traían en el América, los han traído hasta sí, sí, sí. todos y el chavo ha sabido... Fíjate, sí es cierto, en realidad hubo un tiempo que a Maxi Mesa lo traíamos Mesa, en caque. Ya lo, soltaron, eh. ya lo soltamos, empezó a dar resultados y ahora traemos... Bueno, pues, también, la bien, y, oye, también el caso de, de Maxi Mesa... es necesario. Funcionó sí, pero, con, no, con ganas la beca, ¿eh? Porque <risa> ¿cuánto te cuánto oh, duró bro, desde bro. que llega Maxi? Lo no, aguantaron, tiempo, ¿eh? lo trabajaron hasta que empezó a rendir Vete. frutos. Pocos, ¿eh? Fíjate, funcionó con el Dingo Torres. Ah, no, ¿verdad? Pues no. no, no. <risa> en Tigres aquí entra en Tigres aquí entra Nos tuvimos como 50 años en Tigres para que luego... ¿En Tigres quién? Al... A Tobá. To Pero Tobá... To Jugadorazo. Acuérdense que Tobá to se va a ir cuando quiera. Porque el caso está contratado cada seis meses, entonces el pelado se va a ir cuando quiera. Pero oigan, me voy a adelantar un poquito. Ya soltó el presidente de Tigres que el próximo torneo vamos a sacar una bomba. Espero, espero que sea una bomba o sea, que este, eh, 28, ¿Otra vez se te puso 30, 20, la pichinita? No, ¿no? ya no? me dio frío pero, <risa> Ahora sí, va, otra vez vamos a, hacer, vamos a soltar un billete Pero sí veo muy difícil Va a, de, eh, va a dejar a, demasiado dejar, alta la vara Guignac Va a ser muy difícil hacer lo que hizo Tigres con Guignac ¿A quién vas a traer? ¿A Icarli? No, o sea, no. eh, ¿A Vinicius? Traerte, a, o sea, ¿A alguien que le pueda romper? Traerte a en ese momento En el momento que hace match con la Liga MX y, el, y, y como te produjo, es, no, es, que... es así como que un garbanzo de libra. Pero sí. le veo difícil que traigan a alguien. Un jugador. No, yo no veo difícil que traigamos a Un jugador, alienes. bomba, que venga Cavani. Tigres. De Yucatán, señores, bomba. Bomba, por favor que no venga recomendado por Guignac. Ah, Todos los jugadores que han venido uh, uh, uh, recomendados por guiñac no han funcionado. Pera, mira, mira, Nicolo, con que ni Colo, Ni Miñac, aquí, espérate, aquí en, en Tigres con eso es suficiente. En Colo tantas, aquí no jugó, ni, pero oye, en Europa está no. Ni Nicolás, ni, hasta hasta hasta hasta Nicoló, Ni Nicoló, ni el El el, que, ese está en el Sí. Muy, muy, muy, bonito él. Este, ¿eh, de, de Andy del Lord. De Lord. Andy de Lord. No, del príncipe Delor no va a Estamos hablando de cinco recomendaciones no, no, no, porque el príncipe y ninguno ha funcionado. No, no, a ver, ahí te va. Ahí va, sí, sí, es cierto. Lo viste no ahí voy, voy a decir una, una cosa. Delor vino no. nada más a, pa, a, a, a pasear su rostro. Y eso cumplió. Delor no? vino nomás al sí. Snapchat. a enamorarnos, porque se Oye. fue en el Instagram que sacó con. ¡Ay, no! no joder. Llega, ajá, ajá, llega, ajá. llega del norte al Sánchez ah, claro. creen? Entonces, por favor, directiva de Tigres Si van a traer una bomba Por favor que Iñak no lo recomiende más le voy a decir una oh, cosa yeah. A la directiva, no le hagan caso porque ellos trajeron a Janssen O sea, traigan lo que quieran Menos a Janssen Pero sin recomendación Ah, lo tenemos becado no. allá en espérate dos años no, y nos va a rendir. yo creo que tanto Tigres y Rayo pues, están buscando otro guiñag no. Los dos equipos están buscando otro guiñag y están trayendo y están trayendo patinarle. Oye, no todos los días se muere un burro. A lo ¿no? mejor buscando. A lo mejor buscando eso, en mejor. Europa. Eso, Pero ¿qué equivocar? tal que esa bomba esté acá en la con acá en No, no. Te voy a decir que no. Es que Yiders... también te voy a decir y al lugar y, no, y conste que no soy Henry. También lo que pasó con Suazo es un garbanzo a libre. Ahí, no soy genio no, suazo, suazo se cuece aparte. No, compare. no, estoy, diciendo, estoy diciéndolo porque dicen en Sudamérica. Suazo no llega con ¿eh? Me bol, ¿eh? Por, por eso te digo, por eso estoy diciendo. No, no va a haber otro Suazo, eso es lo que voy. Hay varios. Pero que, me estoy, estamos de acuerdo. Me estoy convirtiendo en genio hay, hay varios Oye, sí, que, con Mebol que son muy buenos. Estamos, ¿eh? estamos de acuerdo que ese tipo de jugadores como Guiñac, como Suazo, son jugadores de, como Garbanzo ver, de Libra, como lo, como lo comentas. Sí, porque cuando mía. llega Guiñac. Guiñac el señor ¿Cuás? llega libre, no tuviste que negociar ah, negociaste eh. directamente con él el sueldo también el caso del, del, del Champ Dumont que llega libre son, son, son contrataciones inteligentes donde supieron cómo manejar la contratación y traes al jugador cuando ya te metes a negociar ahí es donde se complica la cosa y el, y el caso de Monterrey el semestre pasado no se mencionó un, un holandés, se mencionó no, un, no. Un, un alemán, se, se mencionó un español no. y terminan trajendo a Dumar Vergara a porque... Sí, jugadorazo, eh. Sí, sí, es muy buen jugador, sí. Bueno, dale, dale la beca de Maxi Mesa y él te rompe la liga. Es que yo sigo el, te digo, yo sí sigo mucho el fútbol, el fútbol sudamericano, llámese Argentina, Chile, Colombia, no sé. En, no a... el, en el América. No, en el América de Cali. <risa> como que le daban más espacio de hacer la jugada, esa, recortar al centro y pegar. Era la jugada de él. Ahora acá no le sale, pero yo le tengo confianza. Pero sí él la hizo dos tres veces en, en los primeros partidos. Contra el Atlas, ver, sí, muy sí, parecido vean, a eso. Ajá, muy no me ciclo eso. nomás Ahora, con Tigres. Pero. Para que te funcione, Duván Vergara, eh, ya, ya estos fueron estos seis meses de adaptación, estos seis meses de, de ver cómo está la onda del fútbol mexicano. Yo creo que Monterrey, el siguiente torneo, si se mantiene la base... Y, y trabajan de una manera correcta creo yo que pueden funcionar que yo insisto, va, va, vamos a, a ver real, vamos a ver también la, la, la inversión que le hagan al equipo yo insisto para mí traigan a alguien de Sudamérica alguien de la conmebol y cómo, cómo está la eliminatoria en la conmebol cómo está la eliminatoria vieron sí. algún partido Oye, no hombre sí, sí, yo a mí, yo tenía yo, yo no podía y tenía insomnio hasta que vi la Argentina Brasil juega No, Juegazo, me quedé eh. pando, dormido, ah, Argentina pero... no me toques Ay. Argentina ¡Ay! Papá, por favor, viejo. Yo esperaba goles y... Te... No, no, no, no. Era un partido Pero de trámite, oye, era un partido lo, de trámite. Lo, lo, más, lo, lo, lo mejor del partido fue que Neymar no quiso jugar, se saltó la convocatoria y se fue, se fue de fiesta el señor. Bueno, espérate, ahí va, los resultados, ahí va. Bolivia 3-0 a Uruguay. Oye, sí, se Ur me sale, Uruguay, lamentable. Sí, se se, lo se que me está sale de, de, de la lógica, ¿verdad? Venezuela 1, Perú 2, no. No se me sale de lógica. Colombia, Paraguay, par de roscas. Ese para es que hagas sí, que sí estuvo aburrido, ¿eh? Ay, también a la Argentina Brasil, no, yo Argentina me... no, papá. No, y acá también dio la sorpresa, Ecuador le gana 2-0 a Chile. De visitante. De visitante. No, no, no. Bueno, pero aquí están... Está, la, queremos ver la tabla general producción para poder... Ya hay calificados en conmebol, pues, eh. Ya hay calificados al el Mundial. Mira. Veracruz, mira, Argentina. ahí México no estuviera calificado porque es ganamos que 14 te digo, puntos. Es lo que te digo del partido de trámite de Brasil-Argentina. Lo bueno de es seguir bueno, esos, ese tipo de, de confederación ah, es que te das cuenta que ya era de trámite, porque bueno, los dos ya estaban... Pero lo lados. disfrazaron bien. O sea, no fueron descarados como muchas eliminatorias de... Ahí te vuelvo a porque no, lo no, hemos no. visto, ¿verdad? Que, ah, que Acabó codazos de Otamendi. Ah, este, no, es que, es un es, caño es. que le tira a Di María Vinicius. Otamendi ya lo ah, está reclamando en la OFC. <ríe> eh, sí, eh, pero bien, es bien. así como juega él. No, sí, sí faltó... Brasil con 35 puntos, Argentina con 29, Ecuador con 23, Colombia con 17, se me hace muy poca cosecha de Colombia, Perú con 17, Chile con 16, Uruguay 16, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela lleva 7 bueno, jonrones. Y México con 14 puntos <risa> estaría en el antepenúltimo lugar sí, de la sí, calificación. Correcto, sí, es correcto. Y ahorita, ahorita hablando de, de, de México, de lo lamentable que es, lo, lo que se está viendo en Uruguay con el señor Tavares, la verdad... Se está terminando un ciclo grado ahí en Uruguay. Bueno, pero es, es que, que confiaron en él, van a confiar en él hasta el último. Exactamente. O sea, hablando de, de ahí de procesos, un proceso muy largo que ahorita ya Perfecto. está terminando. Déjame voy. Verdad. Compare, Priscila, Cam Priscila Camacho dice que te ama, pecho frío. Es eh, mi esposa, un saludo, amor. Ay, <risa> de volada para ti, ¿no? mi esposa mi esposa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo hubiera dicho, te dicen que te amo, a ver qué habías dicho. Me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, va a salir en la tele. Gracias a Dios que sí me está viendo Mira, Fernando Ramos dice, Dubán Vergara es humo. La Liga Colombiana Uf, tiene el está. nivel igual o más bajo de la, a la Liga Expansión. Órale, Mario, tú dices, bueno, sí tiene más nivel a la, Liga, a la Liga Colombiana. No es un nivel muy alto que digamos, pero no, no tampoco la comparen con, con la Expansión. La verdad sí se fue muy, muy extremista, la verdad. Sí, sí. está Tiradón. No, sí está Tiradón, pero... La expansión, no, o sea, no la comparez. Está chupete está chupeta, Fonsuazo. Bueno, Daniel también, el... suazo iba a levantar la liga de expansión. Bueno, a que, excepción no, cuando juega a Rollado, no 2 con chupetes para, ahí. No bueno, bien, se lo para también, también hay que recordar que Dubán Vergara ya como la bomba de Monterrey, llega como está el... jugador. Quemando. <risa> está quemando la lengua, le voy a so la, el suazo tiene más retiros que goles en, el, en la expansión que Bárbaro Ah, ya me voy, no. Pero, señores... Pero es mejor que ¿Has visto los partidos de la expansión? No, fíjate que nomás vi uno de, de rayados que se me atravesó Pero la verdad es que están bueno, muy aburritos pero Suazo, dale. siendo con 40 años Les ponía las pelotas a los chavos nada más para ah, que la empujaran Fuertes declaraciones de un rayado Primera. al aire La volaban los señores No te va. A mejor Daniela García, saludos a Mario, pecho frío El amor, dice así o sea que el amor que tú tienes con tu esposa supongo. ¿verdad? Gracias, gracias. Fernando Ramos, me chuté clásico de la montaña en vivo. Independiente Medellín contra Nacional, feísimo partido, no tirado donde... ni gol. Él está justificando lo que está diciendo, que la liga, eh, que la liga colombiana. Bueno, te voy a decir una cosa también, la liga, la liga brasileña que son 722 equipos. Digo, son, son, son, son 150, 120. De... Yo me quedé en el Vasco de la Gama. Ya no están ellos, no sé no, qué pasó no, en la liga brasileña. de no, verdad. 120 no sé qué equipos pasó? De la, de la liga eh, brasileña ven un partido de la Liga Brasileña, te duermes, tú dices no va a ser abierto puros goles y no es cierto. Oh, y más cuando man. es partido del de Palmeiras, la verdad. Nada ver. oh, no, más que quiero campeón Palmeiras. Palmeiras. Va al Mundial de Clubes. Y quiero ver cuando Rayados Al ah, Palmeiras en cualquiera le gana, de veras. Al ver, sí. Palmeiras a ver, cualquiera vamos le gana. A ver, vamos no, a yo también quiero oye, yo también quiero la suerte de Tigres. Ponme al Palmeiras en las semifinales. Okay. Ojalá, ojalá les toque, eh. Ojalá y les toque para que les metan un baile y cuando estemos en el programa, no hombre, nos van a llorar los dos. No, vamos directo, contra, no vamos. vamos directo contra el europeo vamos nosotros. A... El, vamos a darle el frente a frente al europeo una no, vez. Vamos más. Directo darle. <risa> <risa> vamos a ver, oye, también a mí, yo hice un coraje con Hungría. Porque me echó a perder un parley. <risa> <risa> Iba tan bien el partido empatado a uno contra Polonia. Dije, ay, bonito. Y se les ocurre a los, a los húngaros meter el 2-1 y echarme a perder el, el, el parle que tenía bien bonito. Ahí va. Irlanda del Norte empata con Italia cuando Italia tuvo N cantidad de tiros. Perdón. Oye. en repechaje. De ¿Va? Ojo, Oye, repechaje eh, Italia, sí, pero... Italia en este momento estaría en repechaje. Sí. Bueno, no. está en repechaje, pero. Existe la posibilidad, y eso es un sueño guajiro y se pudiera dar, si Italia no avanza al Mundial, si Portugal no avanza al Mundial y México avanza al Mundial, seríamos cabeza de serie. No, pues si mucha que, posibilidad de ganarlo. ¿eh? Era, ¿no? Si no van esos dos, mucha no, posibilidad de ganarlo. de ganarlo. pero déjame, ponme la tabla. resulta, resulta pero difícil se puede de comprender el comentario que acaba de hacer <risa> que México, cuando estamos hablando de lo mal que está jugando. Es sesión, necesitamos no, que un, un avión de una selección europea caiga para que nosotros podamos... Aquí, señores, lo importante es... No, está Alemania, eso. está Brasil, está Argentina, ¿no? ¿Cómo lo vamos a... Lo, importa, lo importante es que matemáticamente todavía se puede. Eh, producción, póngamela porque yo he sí vi los partidos, estuve al tanto. <risa> Italia, les digo, y N cantidad de, de tiros a la portería y no, no pudo meter... Suiza, 4-0 Bulgaria, en el segundo tiempo fue cuando agarró vuelo Suiza. Israel, 3-2 a Islas Feroe, ¿sí? Sí. Escocia 2-0, Dinamarca También un resultado que no esperaban Porque Dinamarca andaba bien Austria 4-1, Moldavia Bueno, Moldavia le gana, bueno, cualquiera no San Marino 0 no di, Contra 10 goles de Inglaterra les fue un 0 ¿no? o no? ¿No fue 1-0? O sea, Andaba en la línea en 6 goles Pero creo que, sí, estaban jugando FIFA, yo creo Esto es bueno San Marino que realmente no ha ganado muchos partidos Y realmente no, no, no, no ha ganado un partido Y... La cantidad de goles son, es mínima la que llevan. Albania 1-0, Andorra. Y te digo el resultado que me, de, me le dio en la torre al parley. Polonia 1, eh, Hungría 2 y no... Ay, ¿Cómo se llama el delantero de Polonia mm, que juega...? Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski. No jugó. Entonces, más me lo echó a perder. A Finlandia... Ah, bueno, Francia gana 2-0 Finlandia caminando. A ver, ¿jugó uh -huh. el Chamdomond o no? Ah, el Chamdomond, pues se está, está, está, está recuperando. <risa> ¿Guignac estuvo convocado? ¿A estuvo convocado? No, no, porque estaba, no, ay, ¿Salió ay. a la banca, ¿vale? Ellos pueden sacarle el sin Guiñac. Ucrania 2-0 a Bosnia. Bélgica 1-1 contra Gales, que Gales ya es un equipo... Ya, ya de respeto. En la República Checa 2 contra Estonia 0. Gibraltar, el equipo, mi décimo segundo equipo Gibraltar. 1-3 de Letonia. Montenegro, que también de pronto da sorpresas, pero esta vez no. Con Turquía y Holanda... 2-0 a Noruega. Regresa al Mundial Holanda, ¿no? Regresa al sí, Mundial regresa. Ya, ya calificado. Pero tengo Ahí, entendido y aparte ya no es vamos Holanda, a ver es Países Bajos. Países Bajos, ¿no? bajos, es Países bajos Ahí estamos ¿sabes? viendo la, la, la tabla de, la, de, lo, de los equipos que ya... Calificaron al Mundial, Están en, en orden alfabético. Qatar es el anfitrión, el, eso, ellos pasan directo. Pero oye, es. ¿se han visto cosas buenas? de Porque jugó la Copa América, Qatar. O sea, sí. ¿se han visto cosas buenas uh -huh. de la selección qatarí? Sí. O sea, Aquí, no va a ser un flanecito. Mira, ahorita va a depender mucho también el, el Mundial allá por las fechas, que ahorita, claro. ahorita lo platicamos. Bueno. Argentina, eh, pasa, pasa, Brasil, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España... Francia, Holanda, Inglaterra, Serbia y Suiza. Son los equipos que ya, están, que ya están calificados. Y esto sería el repechaje, que todavía hay partidos pendientes. Ok, es Portugal, Turquía, Austria, Italia, Ucrania, República Checa, Escocia, Polonia, Suecia, Suecia Macedonia, Gales y Rusia. Este sería el repechaje. Ojo. Los partidos de repechaje se disputarán del 24 al 29 de marzo del 2022 en formato de Final Four, en donde los 12 equipos serán divididos en tres grupos, de los cuales el campeón de cada uno obtendrá su pase al mundial. Es para que vean que sí le, sí sabemos hablar inglés, otra vez. Final Four. Para que vean. ¿Qué dice la raza ahí en las redes? Ahí te va, ahorita preparen acá siguiendo. porque acá puedo ver unos, dice. Eh, Saludos, Mario Pecho Frío. Sí. Cierto, hoy en día Comebol está muy por debajo el nivel. Solo los brasileños, que son los mismos, son top. Eh, Rosy Torres, saludo a Mario Alberto Martínez García. Gracias, Rosy. Un saludo. A ustedes, mientras apelliden Martínez, aquí podemos estar todos. <risa> Es familia, ¿Qué ¿no? Todos somos Échame, familia. Porque es que más de los a ver. Juan de Reyes dice, viene otro guiñac en enero. No entren en pánico. De lo que estábamos hablando hace rato, ahorita traemos a Gallardo sí, gracias, mucho gracias. TikTok y nada de fútbol. Es de lo que estábamos hablando hace rato. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Saludos a Fer Ramos, a la banda de Atlético Nogales y a la raza de la Liga Pro Food 7 Salud, Saludos. Saludos saludo. a Soy Héctor El Regio. A todos, un excelente programa. Un abrazo, Rodro Gracias. Villaseñor. Saludos, saludos a toda la gente que nos está viendo. No olviden compartir, etiquetar y comentar. Bueno, queremos saber qué es lo que piensas de lo que estamos platicando porque para... todavía tenemos mucho Ahí que Dice, ahora. Un saludo para mi hijo. Ah, pues mi papá. Un saludo. <risa> saludos, saludos, ya, saludos. Jesús Martínez, <risa> me suena que soy yo, pero no. Salmen, saludos a, Dani, a Daniel Cruz. Dígale. Sí. Aprovechen ahorita porque... Tengo los mismos que ustedes dijeron, no sé ah, bueno, quién entonces, más aparezca ahí Lo que que dijimos lo pensó, lo pensó Mario y seguimos unos <ríe> saludos. De hecho aquí otra vez Priscila Camacho dice Hola pa... Me imagino sí, que sí. es mi hijo Daniel este, También un saludo para, para el Dani Muy bien, Que chui rifa. Mira, un saludo a, mi, a, a nuestro amigo y compañero Rafa Martínez Que dice que churrife rifa esa playera que trae puesta Ya me la regaló, y, la de, son, me la regaló detrás de te cámara Te voy a decir una <ríe> cosa, esta playera Rafa es, de, es original de Francia 98 este, tengo que tenía con ella desde, desde desde entonces y ya la pude sacar porque aparte ya me queda este <risa> Se va a, a la a la que, se va a regalar al primer. Lo que, que no saben, señores, esa selección. lo que no saben es que <risa> mi compadre la compró en el Puente del Papa, y en los puestos de abajo. Ah, la <risa> tienes que comprar. <risa> y Rafa, no la rifaría, pero no me gustaría quedarme sin playera en pleno programa porque al lighting se bajaría. Y menos ahorita que <risa> con las manos frías. Y menos ahorita que traía las manos frías. menos ahorita porque hace frío y luego. No. Pero un saludo, Rafa, que, para que vean a, a, a Rafa Martínez. Y a Linda Cavazos los, los martes de 8 a 9. 8 a 9 aquí también en lo, desde La Barra con ellos dos. Y ya cubren toda la barra de deportiva. Buen programa. No se lo pienso, eh. todos. Los buen martes, programa. 8 de la noche de 8 a 9 eh, por CiberTV. No se lo pido uh -huh. desde La Barra. Déjame. Eh, con eh, Rafa Martínez. Déjame en, ver cuántos, cuántos números. Este, y a lo mejor sí la rifo, Rafa. Oye, compadre, <risa> ya, ya dejando okay, okay. tantito el, el tema de las eliminatorias. Este entremos un poquito a lo de los rayados de la expansión mx que que no les gusta su el nivel que hay en esa liga o no sé cómo que decían ahorita este... mira una liga una liga de expansión que el equipo de raya 2 está ahorita todavía en, en, en, en adaptación al sistema y eh, aldo de nigres ha tenido una temporada quizás un poco eh, no sé, turbulenta un poco mala los chavos de plano no, no han terminado por, por encajar. Uno de los chavos que de lo mejorcito que tienen es, es la Youth. Es un, uno de los jugadores que, que ha tenido buena, buena participación. Pero eh, Raya 2 ha utilizado más esa plataforma para, para estar... Eh, visoreando. Visoreando y proveendo uh -huh. al, prim al primer equipo. A qué producción. Yo no sabía que teníamos aquí gente involucrada de Rayados de Monterrey. Sí, o sea, estamos escuchando. Las palabras del Vasco Aguirre justificando a Rayad 2. Qué bárbaros, o sea, en serio. ¿Le dijimos que aquí es Impayola. Es que nada, <risa> a, a, no, a no, lo mejor nada más... No, la... Nada más escuchas la nota de que perdió Rayados 2. No, no. 2 no levanta, no. El detalle es de que desde que nace este equipo se dice... No, nada este más Para visionar jóvenes para que futuro jueguen en el equipo De grande. Vasco Aguirre. Estaba, escu estaba, estaba escuchando que ustedes están justificando... Una temporada del asco de Toño De Nigris con ese equipo. Porque en qué lugar va el general, además para que me digan, ¿en qué lugar general va a Raya 2? Va en el 12. ¿De cuántos? De 37. Eh, de de, es más, puedo ver, se me hace que 12 se me hace mucho, porque yo lo vi en último de lugar. De 14, de 14. Sí. Entonces, pero los felicito porque son ganadores. Pero, justificar cómo Pero, real, realmente, equipo. este Oye. proyecto de, de Raya 2 era un proyecto para que para el equipo fuera protagonista o para hacer un, un, un semillero para el equipo de la primera. Dile a la afición eso. No. Porque trajeron a trajeron al señor que es el que está en pantalla. Suazo, para Suazo. Me, me pongo de pie. Me pongo de pie. O sea, a, a, así se va a retirar. Y, Entonces, y acaban de, de contar a Yoví, Sí. Me pongo de pie. Ah, también, ver, te voy señor. a decir una cosa. Yo creo, y con el debido respeto que me tiene el monstruo, que tengo hacia el monstruo Suazo, te va a rendir más a Yoví que Suazo. Tal vez sí. Sí. O sea, por ah. la posición. Y del desgaste que traen ya por edad y físico y todo lo que han hecho, ay, yo había estado jugando en ligas aquí. El tema, de, el tema de Humberto Suazo puede ser un tema que quizás fue un poco apresurado, porque al final de cuentas traen a Humberto Suazo para, para, hacer, un, para hacer ese, en, ese enlace de, de Aldo de Nigris con, con la directiva, con la, con la afición, intentar vender un poquito más el proyecto de Raya 2, porque a, al momento de en que llega Suazo, oh, la afición empieza a ir al estadio. Empieza, em, empieza a seguir al equipo de Raya 2 Porque antes de, de Humberto Suazo Nadie sabía que existía Raya 2. A ver, Roro ¿Te gusta o no te gusta cómo juega Raya 2? ¿Sí o no? ¿Te gusta o no, no. te gusta? Eh, dale, sí, sí, sí Es que ya le echaste flores a una temporada bien empinada, compadre Pero échale, igual vale. Me gusta la propuesta. Aquí dice, mire, no te, aquí, no, con argumentos no te puedo, no te puedo decir que, que Raya 2 es un buen equipo. Te convence la idea del... del Yo ya no le entiendo que, a largo plazo lo que a dar el Martínez, equipo. A ver, a ver, a ver ¿cuándo tienes con nosotros a platicar aquí? Los chavos de Rayados, y, es, y él lo vive a diario, porque él siempre aporta Rayados, no traen nada. No es culpa de Denigris, o la culpa de, al, no, de, de Aldo. Ajá. De Aldo, es que dice Alfo, dice, es, solamente es tener... En la banca a la JUD. A la JUD, así es. O sea, si ustedes ven ve los darle partidos darle de Raya lo, que 2, pasa, lo, lo que pasa que la JUD es, es alguien constante, pues tiene buen nivel, pero ¿Eh? no es de la confianza de ¿Eh? Aldo, lo tiene en la banca. Entonces, mucha gente. ¿Y por qué se lo traen de Querétaro? Porque está en Querétaro. Pues, por lo mismo, para tratar de fo forcarlo aquí y se acaba el préstamo y a ver si te da Mira, para llevarlo al primer equipo. Tú ves, el, tú ves los partidos de Raya 2, Suazo te propone, Suazo te, te, te, te genera. Suazo te pone la pelota para que el chavo la empuje y el chavo, lo, el chavo la vuela. ¿Ahí cómo le ayudas a los chavos? No, pues es que sin payola, papá, porque están defendiendo, están defendiendo lo indefendible. Bueno, Suazo... Ese tiene... es el, el comentario que quiero escuchar tuyo, Rodolfo. Este equipo no camina, no va a servir. Es bueno el proyecto, pero a mí no me entretiene. Bueno, a, a ustedes no, no les entretiene. El proyecto real de Raya 2 es la formación de los jugadores para el primer equipo. Si califica o no, o no califica, la directiva lo, lo tiene sin problema. ¿Ustedes cómo está su equipo en la expansión o qué plan tienen claro. desde abajo para...? Ramón Ameca, me dices que la Hood estaba en Tampico, no en Querétaro. También estuvo en Querétaro la Hood. Estoy segurísimo que estuvo en Querétaro. A lo mejor el último equipo que estuvo fue Tampico. Tampique. Ahora, Tampique. ¿Por qué, <risa> por, por, ¿por qué Pero si estuvo en Querétaro? Fíjate, ¿por qué traen a Jovi? Porque Suazo ya va, ya va a tomar el siguiente paso, que es tomar a la Sub-15. Entren, entrenador okay. de la Sub-15, que es el proyecto en el que venía Suazo. Lo pusieron a jugar para emocionar a la gente, para que fueran al estadio, para que compraran las playeras del Raya 2, pero realmente el trabajo de Humberto Suazo es la formación de los jugadores jóvenes. Ok, pero hiciste, hiciste un comentario y si realmente, y lo estoy diciendo fuera de WhatsApp, y si realmente Suazo vendió playeras, porque yo lamentablemente yo no veo gente, eh, yo creo que sí entiendo que, que a Rayados lo hicieron nada más por un tema también formativo, uh -huh. es que pero yo, ahorita me dices, a lo mejor las dejaron por playeras. Yo no siento que la gente haya tomado el, pro, el proyecto como aquella vez, por decir un canapaneación, los tigrillos de la U que llegaron a final. No siento que haya sido ese proyecto y que lo hayan cubierto la misma gente como como, como aquella vez. Sí, pero fíjate, sí, sí, sí se ha movido. Que... Tiene menos de seis este proyecto. Sí, pero sí sí se, se ha movido, que... pero el problema es no hay una difusión correcta con el proyecto. Porque si la afición al aficionado rayado... Tú vas a la tienda del estadio, vas a la tienda de Puma, vas a la tienda de en, en cualquier cosa comercial y no encuentras las playeras. Tienes que pedirlas por internet, tienes que, ah, que, okay. que, que llamar, tienes que es sobrepedido. No hay no hay ahorita una estrategia correcta de mercadotecnia. Exacto, o sea, falta ese engrane. Sí. Tanto porque si tú afición, pones las playeras play cancha, en el estante, con el 62 de se te vende. Se va a vender. Pero también, o sea, hay, hay, a eso vamos otra vez. Es un proyecto formativo. Quieres vender playeras, dales un buen espectáculo, dales resultados. Estamos en Nuevo León, señores. Aquí se gana hasta en las canicas. ¿eh? Sí, estamos de acuerdo que un jugador no te, no, no, no te mueve todo el Exactamente. equipo. Exactamente. Tal vez el error de este de. Ya van varios. No, disculpa momento... Gui, Guiñac, Guiñac, tenías a Sobis, tenías a... No, no, pero estás diciendo, ¿quién lo mueve? Lo mueve? o sea, ¿Quién mueve a, a, a la masa? ¿A la gente? Guiñac. ¿Pero estarás de acuerdo que Guiñac estaba, en, estaba englobado con un, con un grupo de jugadores rodeado que movían al equipo? Mucha Está rodeado. No, futbolísticamente bueno. sí, estamos hablando de Ter imagen. Okay. Vamos, a, vamos a tocar el tema, Raya 2, Suazo y Layud, dime otro otro jugador que esté en Raya 2. No, y Layud bueno, es un profe No, Como no, tú dices, Layud es un, pro es es, un es proyecto. Que eso, es que eso fue lo que faltó, tal vez hacer una base de buenos, no sé, extranjeros o buenos ya jugadores este, hechos, experiencia y rodearlos de jóvenes para aportar algo. Tal vez el error fue nada más confiar en Suazo, también para traer gente, para... Porque hasta donde sé lo que Suazo dijo, también es, no, no le dan mucho... Sí juega, pero que Denigris es muy celoso, y dice, yo, res, yo, respeto, yo respeto mucho lo que dice de o sea, no, y no siempre entro, o no, no entro mucho tiempo. Es lo que dijo sí, Suazo. Palabras y, y aquí están comentarios que dicen, sí es cierto, Suazo ya está grande. Hay que ver la diferencia... Que ya no es lo mismo el Suazo... Es que mucha gente ve a Suazo, quería ver a Suazo como el Salvador, el, el Mesías de Raya 2 y no es así. Suazo viene nada más como un... Eh... Bueno, yo no sabía lo que tú comentaste, que viene para un... <coughs> viene para un proyecto <coughs> para un formativo. Proyecto de jóvenes. Plan. Eso yo no sabía. Digo, yo, usted, tú sabías que es, esa parte yo sí, no sabía. Sí, y muy probablemente el día que termine su participación se quede siendo parte del club como Aldo Enigma. Es que como yo eso sí lo entiendo. Lo que uh -huh. yo no sé es que que viniera Raya 2 era Ahora, parte de... O sea, nada si, se, si se fijan, el, el, el, el grupo de trabajo de Rayados. 2... Ahora, espérate, ese, ese equipo que tú dices que va, se le van a dar no es el de Guille Franco. No, Guillermo Franco es la sub-20. ¿Y okay. Franco está en los sub-20? Eh, Aldo de Nigres está en la expansión Suazo va a tomar la sub-15 y, si, y si se fijan, el, el grupo sub -17. de trabajo Sub-17, perdón El grupo de trabajo son exjugadores que, eh, que están entrando a la institución Para volverle a, a hacer esa química Esa conexión de equipo, afición y jugadores ¿Y tú crees que sea? Entonces, si hay, entonces vamos a lo que platicamos hace unos días Entonces no se ha llenado el estadio como lo quieren llenar Falta. No, no ha cuajado, no ha cuajado, siendo sincero. Ah, bueno. tan es así, esperamos de tres equipos todavía para poder estar en zona de repechaje los Rayados, que muy probablemente no, no se dé es que este no, torneo. No, porque yo lo vi. Ok, y hay que cumplir. Y hablando de repechaje, vamos a dar tantito ya del, de los grandes, sí, de papá, sí, del sí. repechaje de papá, de rayados. el papá. De los son. Rayados Oigan, igual. hay horarios, ya, ya, hay, horarios, sí. ya hay partidos, este, Ay, ya bueno. tenemos fechas y. Ahí va, pues, Santos contra con San Luis. Ansios. Ese es el partido que todos los Tigres van a estar viendo. Sábado. ¿Por qué? Porque ese, ese partido es el que va a depender directamente del rival que va a enfrentar Tigres. Ah, bueno, que yo voy a ver todos, pero bueno. Sábado 20 de noviembre a las 7 en el estadio sí. Territorio Santos, San, Santos modelo. Eh, Cruz Azul, eh, Santos, para mí que gana Sentiroso. Santos ahí, para mí pasa Santos. Santos. Somos cuatro, Santos, Santos y producción dijo Santos también, ¿verdad? Sí, Santos. Chalo San Luis, pasa Cha. Luis. El hincha nomás porque es Contreras, pero va. Luis, <risa> el sábado 20 de noviembre a las 9 va Puebla, el Pueblita contra ay las Chivas que no Puebla, no porque va, va del de local el, el Estadio yo, yo voy con Chivas, yo voy con Chivas. Puebla, Puebla, voy con Chivas. Vas con Chivas, producción. No Puebla, Puebla. Vamos, vamos a la. Yo digo que yo dije Puebla, Puebla. Ahí va. Toluca contra Pumas, domingo 21 de noviembre a las 5 en el Estadio Nemesio 10. Voy con Toluca porque le va a afectar el sol y los van a tener bien creo, quemados. Es, ese partido Pumas, eh, Pumas da la sorpresa. La forma Pumas. de haber cerrado... Yo creo que eh, voy Pumas también. Pumas. Voy Toluca. Eh, no. Producción, ¿qué dice? 3-2. vamos a ver, La va, forma va. de haber cerrado el Ahora torneo sí. y, oh, y oh. haber llegado a la vuelta a Cruz Azul creo que va... Va a ser importante Llegamos solamente sí, a cerrar de la noche Cruz Domingo Azul. 21 de noviembre a las 7.15 de la tarde, noche Estadio Azteca, Cruz Azul, Monterrey el Pronóstico señores? o ¿Resultados? Sí. No ¿Para sé qué bueno, les preguntas? Bueno, si no, ya saben lo que van a decir es bueno que ni una cámara me switchó Porque <ríe> no estar reír. Van primero los rayados, ¿qué dicen? No, claro que gana el Monterrey Pasa el Monterrey Monterrey pasa Gana Monterrey Producción, ¿qué dice? Rayados hincha. Pasa el Cruz Azul y el otro miércoles vamos a estar aquí hablando completamente de Tigres. Toda la transmisión. Con vengo? todo el dolor de mi corazón. No vengo, señores. Tu... El otro. Día <risa> el... No vengo. Con todo el dolor de mi corazón. Si no vengo, ya saben por qué. Y en contra de lo que yo pienso, Cruz Azul. ¿Para, ¿Para quién le, le pasa? Pro... No, no, no. Cabe mencionar, cabe mencionar. Producción. Eso. a un partido nada más. Sí. A un partido. Quítale el, el micrófono, a... por favor. Empatan, el el se van a, a penales directo, nada de tiempo extra, hey, son solo partidos. El próximo partidos. El miércoles no van a venir Mario y Grodro y, y, y tú y yo. ¿Qué <risa> los veo el miércoles, señores? Yo ¿Sientos? solo voy a conducir bueno, este, programa, ojo, este programa. Y lo, y lo comenté yo la, el, el programa pasado. Ah, venga. Los, los, los partidos de repechaje van a tener más intensidad que los, que los partidos de, de cuartos de final. Nada más porque está rayado el no, repechaje. toda la vida. Y lo hemos visto en, en estos últimos dos torneos. Los equipos que llegan de la recalificación llegan embalados, llegan con mejor Bueno, yo, yo, yo sí les dije, para mí no es una ventaja dejar de jugar. O sea, Rayados o Cruz Azul, vamos a decir Cruz Azul porque es el importante, porque está más arriba. O sea, Cruz Azul va a llegar embaladito. Ah, eh. Hay que darle su lugar a la gente viene, que está en la tabla Viene mermado Cruz Azul, creo. No está Jonathan Rodríguez. Ni sí, le muevas porque también es, Monterrey está igual. Bueno, a eso voy. Están lesionados Está Stefan y está. Montes, Montes que ellos son, ya están descartados de, del Ojo, Héctor, Héctor Moreno estaba, dio, no, no es, es dio que, de baja no en la convocatoria la pauta, bebé. dice lesiones enrayados sí. bebé. Héctor, pues Héctor lesiones. Moreno eh, fue dado voy, de baja voy de, en la, de la todo convocatoria pero, o sea, pero bien todo. el día de hoy ya entrenó al parejo y eso es una buena noticia porque si no, si no está eh, Cachorro Montes, no está Estefan Medina, la línea baja de Monterrey está debilitada Voy Cruz Azul, ahora sí más, voy Cruz Azul. Con, eso, eh, Con ese punto eh, ya eh, va. Sí, sí, ahí los que les gustan, no hagan parle y vayan Cruz Azul. Está Jansen ya disp disponible también. Está, Miren, está Celso eso. Ortiz también. Janssen. Está Janssen. Agárrense, no, voy Monterrey sin <ríe> dudarlo. Bueno, también bueno. una buena noticia en el Pampamento, pam pam pam que en el campamento felino. Que le por fin ya no juegan el, el, el tan criticado, ¿cómo se llama? tenis balón o balón tenis ya. Uh -huh. ¿no? Ahora el, el fútbol el balón ya no lo juegan, tenis balón es cierto, gracias producción, el tenis balón ya no lo juegan, ya son libres, ahora, ahora traen otras dinámicas que les puso el huesero y están bien contentos. Diego Reyes ya va a estar jugando y quién más, hay otro que ya está, y Quiñones, ¿Era? Claro mira, más. el Champions de Monde. Pregunta seria, oh, no, Pero, señores, pregunta seria, por fin va a debutar el Champ Dumont Mont, o no. No, no hay necesidad. Así deja al equipo para que lo ¿Para qué quieres que debute ahorita? No, no. Yo pues creo no. que en enero sería un buen mes para el champion. Ya, ya, ya fuera de WhatsApp ya haciendo un poquito más este, guardando de, de tema de Tigres. Una hora, una hora diez mil, dos minutos para que fuera serio. Llega muy, muy embalado Tigres al, al, a la liguilla. Sí, la, la, verdad. la verdad, sí. Este, el Diente López ahí viene este Embaladito viene Guiñal también haciendo bien las cosas. Viene embaladito. Pero cabe mencionar. Vamos Nahué a ver que es... vamos a ver si esas tres semanas de paro no los afecta. Exactamente. Y, y para eso ver iba. Nada si más sí, verla, nada la más ver que. Ah, sí venci, vencieron, a, bueno vencimos porque yo me sumo al equipo. Exactamente. A, a vencieron porque yo no. Un sí, sí, no, tú, sí, sí, tú tenis sí. balón hombre, ¿qué puedes poner de seriedad a eso? Un saludo. ¿Cómo se llama este jugador? Bueno, que, venados espérame. es expansión, ¿eh? Ahí nada más para que veas sí, el nivel que están manejando. Quiero a mandar un ganaste. saludo muy especial, ¿cómo se llama ese jugador? Nery Cardoso, ¿verdad? que nos cantó, no Super me acuerdo. Neri. Super Nery. Y ahora viene a jugar en un equipo de expansión, ¿verdad? De expansión. Muy bien, Nery. Veo que haber jugado con Monterrey despegó tu carrera. va a bloquear como Guzmán. va a bloquear Para llegar a los venados. Qué bárbaro. Un aplauso, Nery. Nos, nos, cantaste Está un nos cantaste un juego, nos dijiste muchas cosas para terminar ahí. No, hombre, no me digas cantado ahí están ningún, los mal, de pero sabes la, la... El, o sea por qué se dio ese festejo por qué se dio esa, esa burla a entre comillas sí. porque lo estuvieron insultando todo el partido sí sí lo estuvieron no, insultando no voy a tocar el tema porque es muy delicado exactamente y a mí me encantan esos temas pero no, no lo, voy a hacer lo por estuvieron desperto. insultando tanto que cuando bueno, pues se de aquí da el... nos vamos otra hora si quieren ah, <risa> dice mira Fernando Ramos el huesero es el mejor preparado físico de México teniendo como maestro el profe Rangel y el fut tenis sirve aunque mucho no no yo estoy haciendo algo este cómo es? de de risa, de risa de lo de lo del, de, de ese tipo de, de tenis foot, pero si sí, cierto sí jala, porque la escuelo a, a Tuca durante mucho tiempo. Y otra es, así como nosotros andamos luciendo siempre playeras de los, los paquipos, la nueva playera de tires, que casi casi es muy seguro que sea esa, el, el tercer uniforme que, que va a ser, que viene de negro, no sé si la tenemos, sí, era nada más. Playera que nunca, nunca usan, ¿Ninca? pero siempre venden. <ríe> ¿No qué qué? Nunca usan, es que pero agua. siempre venden. Ah, es más, pero, hombre, ¿tú? Le cayó cloro usas, ahí, hombre. Se están dando camisas, una playera está agua, con cloro. ¿Qué? ¿Trae salitre ahí o qué? A ver, Dios, ¿no? más espérame. No. Quiero escuchar. ¿Qué dices, hincha, acerca de la playera tan bella que están moviendo? Oh, está genial. Yo, a ese tipo de camisas se están usando y aparte estas tres, estas tres este agarras estas tres líneas que ya están usando. ¿Franjas de cloro? No, no, no. La verdad es que están moviendo. Salitre. Salitre. ¿Y cuándo la van a sacar esa? Muy bonito. Deberían sacarlo para este campeonato. ¿Para que le borden la estrella? Archis, no, por qué no, le quitamos las estrellas? No, perdóneme, pero nosotros somos como equipos europeos. Nosotros ya no, no me vamos digas a que una, una que ganaste te hizo quitar no, todas las ya demás. No, ya no, Dios ya no eso, usamos... No sabía eso, no, ver, lo voy usar. viendo ahorita, lo hay voy que, viendo. Digo, hay que tirarle a lo grande a la gente de Europa. Es que estamos ahorita haciéndonos así como en la América 75 estrellas. ¿Por qué la lluvia o trae cuelguen, dos, o dos estrellas? O que te cuelgas la que nadie se cuelga, ¿verdad? Que dice, no, tenemos 10. 5 y sí, 5 y, sí, 5 y sí, le sí, sumamos. Es ¿no? polémica. Ya, ahorita, ya hasta, hasta se la montaron ahí. Se sí. ve mal, carnal. Ya se estaba, mal. ah, yo iba a decir una, una marca de hamburguesas, pero no. Entonces. Bueno, a mí me gusta mucho ese tono que gente no, tono hace, Se ve sí. bien, se ve bien Además el escudo sí está un poquito feíllo Pero está bien el escudo el, el escudo sí es un poquito sí, feíllo Yo pero me imagino que te da Te bien. doy el estómago de verlo ¿verdad? Sí, te acuerdas del el año 17 Sí, entonces, sí, ¿sí? muy bien Veo el escudo y tiemblo muy muy bien. bien, compañeros eh, Antes de despedirnos Hay que recordarle a la gente Invitarlos a que vean todas las mañanas El noticiero Y mañana en la noche Nación Viral Nación Viral Mañana a las 8 de 8 Año. a 9 de la noche. Por si TV, no se, no se les Concheto. olvide. Saludos Ramón, a Ramón Dice, Venga. correcto, el último equipo fue Tampico Madero. Sí, papi eh, papi Fernando Reyes. Ramos dice, tremenda incógnita el Cruz Azul contra Monterrey. No sabemos qué esperar de esos dos equipos. Este eh, Fer, aquí hablamos porque sabemos. Fernando <risa> Ramos hace mención de lo de lesionados de rayados. Eh, Montes, Moreno, que está en duda. Y Estefan Medina, que está en Ojo, descanso, Moreno, Azul. Moreno hoy entrenó con, con normalidad. El parejo así Excelente, Gladys Salazar dice, excelente participación de todos, un abrazo Mario Quédate con quien abrace como Chuy abraza a hincha Y a hincha no se ve que le incomode, ¿cómo va a incomodar? Ah, pues, Estamos poniendo atención a toda la justificación que tiene Rodro y Mario, a los rayados y a las rayas y bla, bla, bla, pues no. no. abrazos antes de despedirnos, sí. abrázalo, abrázalo que se vea la comunión que hay aquí en este Pero, programa. Somos tigres, Exactamente. somos un tigre nunca dejas a otro tigre. Pero con cariño y amor. antes, no, de eso, antes. Ya del ya sería demasiado, 2011. ya sería demasiado. Después del 2011. Este, bueno ya no tenemos más saludos o sea, si es que si sí hay más comentarios más para aquí para buscarle saludos Corre. compañero Mario no sé si ahí te salgan más comentarios de lo que me salen a mí eh, aquí porque sí, dice salen, de, de, de, de, de los Armando, Armando Martínez saludos a todos papá de Yasmín dice Ramón Ameca eh, correcto el último equipo fue de Tampico ah, Madero lo que acá. les prometemos Uy. porque si sí checamos las redes que dentro de ya un el próximo programa Oye, traemos dice, nuestra lista de toda la gente que, no, que nos escribe y todo para saludos dice luz. venga Sofía y a hincha no se ve que le incomoda. Bueno, es que ya somos, somos ya, ya estamos tan... La una química, vez más, ¿verdad? una vez más, que vea, que vea esa comunión una vez más. Último abrazo, ándale. Ah, qué chulada, <risa> qué chulada. Y me recargo así tiernamente. <risa> se crea tu muerte, Se, crea si ve. se Pero bueno. bueno, muchas gracias a la gente ah, que nos está viendo. Mira bien. nomás, qué chulada. Ándale. <risa> y los ojitos. Los como, ojos, ¿eh? ¿no? Mira nomás. No, Papá. No, no, no. Te pescaba en un momento muy ador, mi querido Jonathan. Oye, no, pues, pues agradecer antes de despedirnos, agradecer a la gente que nos sigue en la, en la transmisión. Quiero este, agradecer pendiente. mucho a toda la familia de Mario que nos estuvo mandando mensajes. Gracias ¿no? a toda la gente que siguió. Hoy tuve porra, como dice Somos Martínez, somos Martínez. Pues, no, muchas gracias. Sigan la, las transmisiones los, los miércoles, este, ya sea con nosotros, con los demás invitados. Están las redes sociales. Ahí, ahí están ahí las redes. Yo, miren, en mi Twitter, que es TV yo siempre lo tengo. Y si le, le pones ahí que te esté mandando los mensajes, constantemente están mandando eh, todas las noticias en el momento. Se los recomiendo porque también pues estás así eh, buscan, buscando, buscando información, ¿qué pasa? Y te lo están mandando constantemente a mí. Yo sí lo doy en favoritos, ahí en Twitter. Ahí está, Ciber Noticias 1. Ciber Noticias 1. También la red social que es guión bajo Ciber TV. En Instagram, ¿qué más? Y en Facebook, Ciber TV. Tenemos un... Toda una barra, noticias, tenemos entretenimiento, tenemos más deporte. TikTok también hay, compadre, TV. En TikTok, sí, si Para también. que nos siga la gente. Síganos a y, van a, a la y ahí van a, se van a encontrar a veces, hacemos ligas nosotros. A ver para, si próximamente pues, hacemos algo, como de, algo de regalitos, ¿no? Algo ahí, a ver, para que se ganche más La, la gente, familia Martínez qué, qué podemos hacer. Ahí con, con los otros. patrocinadores Martínez, a ver qué se... Ah, es. es que yeah. somos ah, muchos, ¿va? Un saludo Exacto. al productor también. No, no. Poco a poco vamos, vamos copando. Exacto. Ya, ya se nos está acabando el programa. Rápidamente, últimos, últimos comentarios, Mario. Adelante. Pues buen programa, chavos La verdad, me la pasamos bien. Muchas este, gracias, productor. Se, se, arma la, se arma la polémica muy buena. Y le digo, síganos este, en las redes sociales, sigan apoyando la producción, la, sí. las transmisiones. Todo el canal. Y pues muchas gracias por, por el apoyo, Pincha. Pincha. Pues muchas gracias nuevamente al equipo, a la producción de, por estar, y a todos los que nos están viendo por, por acompañarnos durante, durante toda la transmisión. Y pues hay mucho que ver este fin de semana. Yo estoy esperando con ansias el repechaje para saber qué le va a tocar a Tigres y la otra semana sí. tenemos mucho, mucho, mucho de qué platicar. Correcto. Chuy, Mario, otra vez. Nos vemos el miércoles ah, en que... Azul. Sí. El resultado ya de Cruz Azul Monterrey. Yo voy a traer Kleenex porque qué bárbaro. Pues muchas gracias otra vez. Un programa más. Digo, todavía falta rodar un programa más. Espero se le hayan pasado también con, como nosotros. Espero que ya tengan algo para mañana jueves platicar ahí en la carnita asada de todo lo que le hemos dicho, de todo lo que ha pasado en el fútbol. Muy atentos a los partidos y muy atentos a la barra de Ciber TV. No se la pierdan. Mañana, mañana, mañana, mañana. Nación Viral con nuestras compañeras y Don Cheto. Échense un taco de ojo. <risa> Muchísimas gracias gente por Opa, habernos acompañado sí en este programa, muy contentos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche ya teniendo los resultados de la recalificación. Ya sabremos cuáles son los partidos de los cuartos de final ya, y todo lo que conlleve en este Con esa eh, voz, eh, eh, así en esta próxima ya, semana. Ya está derrotado. Muchísimas gracias. Lo único que sé es que al final del programa mi querido Chuy e hincha se van a ir muy contentos a casa gracias era, era más, era. gracias gente pásala bien, bonita noche Buenas nos vemos